Hablamos de audios y videos que han salido en la última semana. Yo creo que la que más, en todo caso, nos interesa a nosotros como defensa es la última que ha tomado la doctora eh, Pacajes en un programa donde ha indicado que efectivamente es su voz y de que ella era la persona a la que habían grabado ese audio. Sin embargo, en esta última entrevista que he escuchado de ella, ha referido algo que es muy, muy importante para nosotros como defensa: de que se ha podido determinar de que el PSA que se ha encontrado no es de Jerry Fernández. Ante semejantes declaraciones y revelaciones que son, ya son de conocimiento público, yo creo que por ética estos jueces deberían excusarse de ya seguir conociendo la causa. Sin embargo, insisten y siguen manejando de que tienen la conciencia tranquila porque han dictado una resolución en base a elementos de prueba, lamentablemente hemos tenido que esperar a que surja un audio que ahora ya ha sido reconocido porque inicialmente no te olvides de que ha sido negado, incluso ha habido amenazas de seguir procesos a los medios de prensa si utilizaban los mismos, ahora ya se ha develado de que es la voz de la doctora Pacajes, sin embargo, seguimos manteniendo las mentiras.